Hola ositos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Hoy presentamos el especial 4 años en el canal ¡Yupi! Sí señor, sí señor Ya han pasado cuatro años Pues vamos a empezar con el especial ¡Preparados! En 3, 2, 1... ¡Y empezamos! ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Empecé este canal hace 4 años, el día 6 de mayo del 2017. El primer vídeo del canal es el del famoso Wodrupic 3x3 y donde eh, utilicé una cámara de vídeo pequeña. Vale, no es esta, es otra más pequeñita bastante seria y bastante. Ay, qué miedo tengo. Ay, que me va a comer. Mira, qué exagerada. Qué exagerada. Qué exagerada. ¿Quieres verlo? Muy bien. Si ¿Quieres verlo? Adelante. Te dejo aquí un trozo del vídeo, pero si no sale y sale de... Cuando ya has terminado.. Sí, has visto bien, has visto bien, no he dicho ni hola ni adiós, ni, ni, no he hecho nada, o sea, era en plan... Eh, no te has despedido de la gente, es muy borde y, y corto, ¿sabes? En plan, ahí te quedas Ni adiós, ni muy buenas, ni, ni aquí tienes más vídeos Bueno, en parte era lógico, ¿no? Porque no había más vídeos de otra manera, despídete de otra manera Que haces así siempre Hala, ¿qué la cámara? No, di adiós, di hola, di bueno, pues nos vemos el próximo día Este es la primera colaboración que hice y... La primera vez que salí yo en cámara. Un dos por uno, se podría decir, ¿sabes? Te dejo un trozo del vídeo, un fragmento, para que... Bueno, para que veas el vídeo, básicamente. Sí, tengo una fobia muy fuerte a... Lo que son las agujas de los médicos. ¿Qué pasaría? ¿Tú te asustarías de Casper? A ver, el sustillo es ostras, sí. Sí. Pero lo que es miedo de... Yo que caen? Yo creo que no Yo también estoy sorprendido Por el poder que tengo ahora Primer gameplay, o de los primeros gameplays De Roblox. No es que se vea muy bonito Ni, ni, ni que sea una maravilla eh, Me acuerdo que dije Pues mira, lo grabo para quiero Y lo subo Y este fue el resultado No te esperes gran cosa, eh. yo te aviso Este fue el resultado Vale, te, podemos elegir entre cárcel Para escapar de aquí Voy a poner en primera persona, que mola. Eh, vale. Vale, aquí falta un. como un asa para poder abrir eso. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Tarde o temprano me tendríais que ver la cara. Digo yo, no, no me vais a esperar aquí 20 años para que yo muestre mi cara, ¿sabes? Entonces. Es que estoy viendo unos calcetines que he cogido esta mañana Habían desaparecido y se han metido debajo de la mesita por la cara No sé cómo han acabado ahí Pero bueno y dije, pues voy a hacer algo más o menos original Y que la gente diga, ostras Entonces estuve mirando varios vídeos en Youtube De cómo la gente mostraba su cara Algunos me parecían un poquito rollo Y otros bastante currados Entonces... Se me ocurrió esta idea. Bueno, y después de tanta tontería, soy yo. Ideas, y a partir de ahí, ¿qué pasó? Es de hacer cortometrajes como este. Mm. Oiga, ya está bien de llamar, ¿eh? Oye, ¡Por! ¡Vete! Fue cuando llegamos al especial 100 suscriptores ¿Cuánto has tardado en conseguirlo? Pues tres años y medio La verdad, las cosas como son Salió un poco mal, salió un poco rana, como siempre Quedó divertido, quedó gracioso Y este fue el resultado del vídeo especial 100 suscriptores ¡Sorpréndeme! En relax, ¿vale? Un momento ¿Concentración? Que pedí de tiempo ¿Sabes? Porque ya que me quería preparar el, el 100 suscriptores Que porque quería que se fuera especial Especial porque esto es... Bueno Espero Espero que se haya grabado todo esto Y que no haya hecho el tonto aquí A continuación Vamos a empezar a ver los últimos vídeos ¿Vale? Del canal Uno de ellos es La primera reacción oficial En plan... Buena, ¿vale? Porque hice una hace tiempo que no encuentro ese vídeo, supongo que me lo morré, pero me recuerdo mensajera, básicamente. La verdad, las cosas como son. Hacía tiempo que quería hacer un vídeo así. Eh, no te vayas todavía. Porque mucha gente dice, bueno, hemos acabado aquí el vídeo y se va. Pero espérate a que acabe, espérate. Que no he terminado, no te vayas No puedo argumentar nada ante esa lógica Así que te lo digo, no te vayas, si no he terminado todavía, no te vayas A lo mejor falta media hora y al final del vídeo, pues pongo algo Y tú no te has enterado, ¿por qué? Pues porque te has ido a mitad del vídeo, ha sido culpa tuya por irte Oh, rayos ¿Has hecho más cosas? Aparte de reacciones, aparte de... de... ¿Qué, qué, ¿Qué haces tú en tu canal? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué contenido haces? Eso va al final del vídeo Y yo no sabía si iba a salir bien y si iba a salir mal Y este fue el resultado Del vídeo Que bueno, han salido muy bien Bueno, yo creo Yo creo que han salido bien Oye, ¡Ay! tranquilo, no te pases de listo conmigo muchacho Y este fue el resultado De este vídeo Es cortito Pero bueno, es divertido ¿Cómo vas a hacer? El... O oh. ti que no tienen No, tira de la cadena, si cochinos. Por favor, tira de la cadena, hombre, tira de la cadena. No sé, cómo se me vino a la cabeza, o sea, eh, le sigo de hace muchísimos años y hace tiempo quería hacerlo y, y bueno, este este fue el resultado de la parodia a Play y que desde aquí te mando un abrazo muy grande. ¿qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Que verano hay que darse... ...airecito. Vamos a darte un poco de airecito. ¿Eh? Que da aire, claro. Es que esto... Esto da aliento de perro. ¡Qué mierda es esto! Hoy os traigo un vídeo que hace tiempo que no traigo. ¡Un guadapop! ¡Hala guadapope! Y por último... ...el último vídeo. De hace poco, de hace nada. Es el penúltimo vídeo, si no me equivoco en la que pues reacciono a cosas que pueden pasar en el futuro, ¿vale? Y no, y espero que no pase porque hay cosas muy raras y, y, y que dices, pero ¿qué es esto? ¿Qué se ha inventado? Hasta... ¿Qué, ¿Qué se inventado estas cosas? Si quieres verlo te recuerdo que te lo dejo abajo en los comentarios y o en la descripción, ¿de acuerdo? Y este fue el resultado. Muy blanquita. Tú estás tomando demasiado el sol. Tienes que salir de a la calle. ¿Tú qué quieres que haga que bachicharre o qué? ¿Escucho? Bien, te informo sobre la situación. Atención, atención. Ahora tengo la nariz llena de mocos. qué sí, a que no. Pam, pam pam, vamos a comprobarlo. No. Gracias. Bueno, me parece que este chico sea muy listo. Bien, después de haber terminado con la primera parte del especial de este vídeo. Vamos por la segunda parte de vídeo Venga, esto me... ya verás Tú eres que me voy a pegar Y la mala leche que me va. Por qué creé el canal de YouTube Me hacía ilusión, básicamente Me hacía ilusión de empezarlo Y claro, al ver a otra gente Que podría hacer algo entretenido y divertido Pues digo, pues yo también Les pues dije, pues yo también, voy a intentarlo Voy a probar a ver qué, qué contenido hago Básicamente hago lo que me apetezca porque yo sé que si hago un solo contenido me aburriría, me aburriría, literal, me aburro y se me quitan las ganas. ¿Cuándo subo vídeo? Pues cuando me da la gana, cuando me apetece y todo eso. ¿Un vídeo donde diga cosas sobre mí? Pues ya hice uno, que si no lo encuentro, bueno, sí, lo he encontrado, lo he encontrado, pero no lo he puesto. Porque claro, ya había bastantes vídeos y bastantes cosas que decir y hacer, así que te lo voy a dejar por aquí. ¿Vale? Ese vídeo, o por aquí, no sé si sale por la izquierda o por la derecha Te hago una flecha y ya está Cuando llega veranito, por ahí Estoy un tiempo sin subir ¿Vale? Porque, ¿Vacaciones? Son vacaciones, ¿Qué quieres que te diga? He empezado, Woody Y dirás, si esto lo tienes como hobby, ya Pero es que, claro, no es lo mismo grabar un vídeo en verano Que en invierno ¿Vale? Ahora, entre comillas, se puede grabar ¿Vale? Porque yo cierro todo pero claro, ten en cuenta que tengo dos focos, cosas que antes no tenía, nada más ilusión. Tengo dos focos, está cerrado. Mm, claro, esto en verano, ¿tú sabes del calor que tengo? ¿Tú sabes de la fisia que da? Y claro, no voy a poner ventilador porque se escucha de fondo. Y tú no querrás que se escuche de fondo, ¿verdad? Pues yo... Yo te lo digo Se acabó